Sin duda alguna, Photoshop es el programa líder en cuanto a retoque y manipulación de fotografía digital. Hola, mi nombre es J.M. y seré tu facilitador en este curso. Adobe Photoshop CC. Domina el diseño digital. Más que una serie de videos sacados de YouTube, este curso persigue de que aprenda en su totalidad la interfaz gráfica de Photoshop para que puedas realizar tus propios proyectos de diseño gráfico. Orígenes de Photoshop. Generalidades básicas de diseño gráfico, capas, máscaras, selecciones, ajustes y retoques en las imágenes, 3D, video, pintura digital, son algunos de los temas que verás en este curso. En el curso podrás ver ejemplos míos y uno que otro de mis estudiantes como evidencia de que podrás realizar cada una de las prácticas propuestas en el curso. Finalmente, el curso tendrá una sesión completa donde conocerás repositorios o páginas web donde podrás trabajar a modo de freelance para generar ingresos, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en este curso. Aprende una técnica nueva, genera ingresos en Internet. Domina Photoshop.